Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi cocina. Hoy, uh, como hemos llegado a otoño, quiero hacer algo con calabaza para, vo para vosotros, algo muy diferente. Lo que vamos a hacer es un pastel de calabaza, que es una receta mía, uh, y es muy fácil para hacer y en no, la verdad no tarda mucho en hacer. Tarda unos 30 minutos para preparar, depende si tienes una máquina para batir o no. Y unos 40 minutos en el, en el horno, no, no tarda tanto. Y como ya sabéis que me gusta usar cosas de temporada, y como hemos llegado ya a otoño y recibido una calabaza de la primera temporada, lo no pensé hacerlo con vosotros. Y vamos a ver lo que vamos a necesitar, lo que vamos a necesitar es unos 200 gramos de calvaza uh, fin uh, para ponerlo en el microondas para cocinar, ahora mismo están crudos, um, 125 gramos de azúcar, un huevo, 250 de harina, de, de, 250 de harina, uh, 100 gramos de, uh, de mantequilla con 25 de aceite. Lo que va a hacer esto es dar mucho um, uh, esponjosidad al bizcocho. Um, aquí también tengo con la harina una cucharada de levadura. Aquí la, el bicarbonato de soda. Esta receta es un poco diferente porque vamos a añadir uh, agua hirviendo a la, a la masa que va a hacer mucha humed humedad al, a, la, uh, a la masa y la verdad me gusta el pastel mucho porque se puede comer para desayunar o incluso para merendar para los, los niños si lo haces en, uh, como muffins uh, y vamos a empezar a ver, so, primero lo que vamos a hacer es hornear la calabaza. A ver, si ponemos esto aquí. Sí se ve. Se ve bien. Vale, perfecto. Os so, voy a añadir un pelín de agua. Uy. Vale. Un pelín de sal una pizca de sal nada para dar belín de sabor a la calabaza porque no queremos como dulce so, lo que vamos a hacer es hervir la, la calabaza podemos hacerlo al vapor en el, um, en la olla o también podemos hornearlo que da un poco diferente textura a la pastel pero voy a hacerlo fácil y taparlo con film y ponerlo en el microondas, primero dos minutos para que se empiece a hornear o cocinar, perdón, mientras que esto está uh, en el microondas ya tengo el, el horno a 170 grados ya calentando también tengo mi bandejita uh, que ya tiene mantequilla y la harina pero si tienes el spray de mantequilla ese la puedes usar uh, lo que vamos a empezar es con la azúcar puedes usar azúcar de blanca azúcar moreno azúcar de coco también uh, si la quieren tener más sano y Vamos a añadir un huevo a la azúcar y batirlo, mientras que está cocinando la calabaza. Estoy haciendo la mitad de la receta, como somos pocos en casa, hago la mitad, que es una de 8 centímetros de diámetro de So, si tenéis una máquina, lo podéis batir a máquina, pero a mí me gusta a batirlo a mano, que es un poco más. Um, sacero y se ve en la textura. So, queremos esto que está bastante batida. Mientras que está haciendo la calabaza, podemos batir el huevo. Y cuando está la calabaza, volvemos. Cuando está el huevo batido y la calabaza lista. Ya está la calabaza lista. So, el aire por dentro ha chupado, parece que está uh, envasado. Pero voy a esperar un poquito para cuando se, se enfríe ahí. Y uh, que se va a terminar a hacer. Si cojo un tenedor... Ves que puedes chafarlo poquito, que eso es lo que queremos, que se puede chafar con el dedo o con el, con el tenedor. Y ya llevo los 3 minutos batiendo el huevo y si ves que está bastante cremoso, casi blanca, eso es lo que queremos. Otra persona puede ser que tarda más que llega a esta... Uh, textura pero eso es lo que queremos que está bastante claro y lo que vamos a hacer ahora es deshacer la mantequilla con el aceite, no queremos calentarlo solo deshacerlo Entonces vamos a ponerlo en la microondas y empezamos con eso ahora vamos a abrir el, la calabaza si hay algo de agua por ahí, lo vamos a quitar. Ya, no había mucho, había poca. Y ahora chafamos la calabaza. Esto también se puede hacer con boniato, con... Uh, ya está. Mantequilla hecha, deshecha. Y también um, en vez de calabaza podéis usar plátano, um, puré de manzana, uh, varias cosas. Esta receta es muy uh, versatile, lo puedes usar lo que queráis. Esta receta es muy de. lo, lo usamos mucho en Sudáfrica, como les gusta la calabaza en dulce y en. ya está. Queremos rústico, algunos trozos si están por lo poco grandes se puede dejar. Aún está un pelín caliente para esta mezcla. Lo voy a enfriar un poquito y volvemos en un segundo. Ok, ya estamos de vuelta para añadir la calabaza. Voy a añadir la mitad primero y mezclar. Ahora, lo que queremos hacer es añadir la mantequilla al aceite. Lo he usado mantequilla que no tiene sal. Mantequilla sin sal es mejor. Y ahora le sintamos. Mezclar un poquito, ya está. Vamos a, a añadir la mitad de la harina con la levadura. Pasamos por el tamiz y así eso añadir un pelín más de aire también. Y lo que queremos hacer ahora es mezclarlo suavemente para que no vaciar el aire la que ya está ahí en la mezcla y vamos a añadir media cuchara de canela. Me gusta si tenéis nuez moscada, mezcla de especies para pasteles se puede añadir también. Se da este toque un poco navideño. Vale, perfecto. Terminamos de mezclar. Tú ves que la mezcla pesa ahora bastante, lo que va a añadir el agua y hacerlo un poco más ligero, ah sabéis qué? Um, vamos a poner um, semillas de calabaza y de girasol encima, pero por dentro uh, podéis poner um, de nueces y creo que voy a añadir algunos de los nueces os voy a enseñar muy importante lo puedes picarlos o puedes cortarlo así, picarlo con mi mano, da igual puedes dejarlo un poco grueso, como este pastel es muy rústico, queda muy chulo por dentro y muy buena cuando con el blando y el toque crujiente por dentro no podemos añadirlo directa así porque se va a ir directa abajo del pastel lo cogemos ponemos un pelín de harina nada para que se mezcla bien se cubre y así se queda en el pastel en medio del pastel y no baja y ahora lo que vamos a coger es los 63 mililitros de, de agua hirviendo y vamos a añadir el bicarbonato en el agua, cuando se empieza a hervir así lo vamos a añadir eso lo que va a hacer es añadir mucho más aire y el agua va a hacer el pastel super cremosa o esponjoso mucho humedad tiene este pastel También se pueden uh, hacer de zanahoria, si lo hacéis de zanahoria solo haga falta rayar el zanahoria, no haga falta cocinarlo, pero de boniato sí haga falta cocinarlo, pero de zanahoria no. Uh, también de remolacha, está muy buena para hacerlo, uh, muy diferente. Uh, bueno, ya lo tenemos, vamos a coger la bandeja. Ya, por dentro. usar una pastulina sacar todo de la masa y ponerlo me encanta esto para desayunar este pastel porque es como un poco savory y ahora damos un poquito de forma porque esto va a crecer rústico se, como dijo se puede añadir individual um, se puede hacer, um, ahora cogemos las semillas de calabaza lo vamos a poner encima un poquito nada y las de filasol también estos cimientos no son tostadas Porque si son tostadas Se queman un poquito en la the, En el horno Ya está listo para el horno Y volvemos en 45 Ok familia ya estamos de vuelta Y os enseño cómo es so, Aquí lo tenemos listo Uh, me acabo de sacarlo del, de la, del horno. Y cuando pinchamos, para saber cuando está listo, ya estaba menos que, uh, de 45. Ya está el cuchillo limpio. Que no sale el cuchillo con masa. Huele súper bien y me espero que os probáis y...